Horoscopo de Acuario para hoy. 18 de marzo de 2018. Con esta energía astral te pedirán que dones algo de tu tiempo o dinero. Podría ser para un grupo de caridad u organización sin fines de lucro. O puede que sea para una persona. Hoy alguien se acercará a ti por ayuda, y tú desearás rescatarle. Ofrécele algunas palabras confortantes o comprométete a prestar tu tiempo para ayudarle.